Hola, hoy es el 2, um, el no, perdón, el 1 de. No, el, <ríe> ¿qué fecha es hoy? El 3 de noviembre y estamos en la reunión de preguntas y respuestas en español para el proyecto MENOS. Si no tenéis micrófono y queréis escribir en el chat de texto abajo cualquier pregunta que tenéis, podemos ir contestándolas. Porque creo que la mayoría de la gente no tiene micrófono hoy. Y a medida que, que, hayáis, que pongáis vuestras preguntas o dudas que tengáis sobre el proyecto Venus, eh, pues tenemos algunas preparadas en el documento que he puesto en el chat. Y las vamos a ir desarrollando un poquito. A ver qué tal. De momento no tenéis ninguna urgente, ¿verdad? O alguna que, se os, que tengáis preparada. A lo mejor están escribiendo y no lo vemos. Oh, fantástico, Pati. Entonces eres, eres muy nueva, qué bonito. Tendrás muchas preguntas entonces. Pues escribe el, el, las, que, las que se te ocurren ahora y iremos contestándolas lo mejor que podemos. Bueno, Tus dudas son respecto a la parte social. ¿Qué parte de la parte social? Sí, el comportamiento humano. Uh -huh. Hombre, una cosa que, por comentar ya, antes de que haga o mientras haces la pregunta, eh, por comentar, el, eh, muchas veces dice dice Fresco que el, que el comportamiento humano eh, está determinado no por tu genética, sino por el, ambi el ambiente en el que te desarrollas. Es un punto clave. Y es una parte muy clave para entender que el Proyecto Venus se puede hacer realidad. Las discriminaciones. Ajá. ¿Y cuál es tu pregunta entonces? Que la gente... Bueno, no sé, dejaré que sigas escribiendo para entender bien la pregunta, para no contestar antes de tiempo. Bueno, primer... tu duda es cómo evitar que en este nuevo sistema surja otro tipo de discriminación. User your Hola, Troy. Bueno, ¿cómo evitar la y Dice no? Vamos a ver. Primero tenemos que pensar que tendremos otro tipo de educación desde pequeñito, una educación que nos eh, lleva a entender que realmente somos todos iguales y que el tener una, un nivel más elevado que otra persona no te hace mejor persona. Un estatus en la sociedad no te hace mejor persona. Solo como, en hoy en, como hoy en día que tenemos gente que tiene más dinero y se creen mejor porque tienen más dinero. Um, la sociedad será montada de tal manera de que evita este tipo de discriminación o este tipo de élite. Porque no habrá beneficio al tener todo el mundo, todo lo que necesita, acceso a todo lo que necesita, no habrá beneficio en intentar acaparar más de algo. ¿Para qué? No lo vas a poder vender porque no habrá dinero. Discriminación de otro tipo tampoco, racial o por religión o por sexo, también evidentemente con la, edu con la edu educación relevante no, ¿no? eh, nos ayudará a entender que no... ...no hay diferencias, que en el fondo todos necesitamos lo mismo. Ah, el ego. El ego, vamos a ver, lo voy a leer para la grabación. Uh, por decir, yo soy más inteligente que los demás, o mi aporte es mejor que el tuyo... ...en teoría suena bien, pero dudo que en la realidad sea posible luchar contra el ego del ser humano. Claro, el ego es una cosa que todos tenemos y que también es de, de, de cierta forma condicionado porque eh, queremos nosotros primero no nuestro primero, el yo primero también será una cuestión de educación desde pequeñito hay tribus eh, donde el ego realmente no existe y si alguien muestra tener un toque de ego los demás le ponen en su lugar se ríen de él para, para bajarle los humos entonces eh, el ego es también un producto de esta sociedad, yo diría ¿no? y la gente entenderá que todos darán lo que puedan si hay gente que les interesa las, las ciencias y quieren inventar cosas pues eh, inventarán cosas, pero si hay gente que prefieren trabajar por el lado, o sea, trabajar en el sentido de aportar cosas por el lado artístico, también se apreciará no sé si te estoy ayudando es de qué tipo, pero...? A ver, yo lo intenta tú porque yo no lo estoy explicando bien. No, sí, sí, lo has explicado bien. Pero claro, queda ahí un, una historia. Eh, User sí, es que... Lo, es que lo que comenté al principio. Lo primero que tenemos que entender, y es, es, es crucial entenderlo, es que nosotros estamos definidos por nuestro entorno. O sea, estamos... Eh, nuestro ego, nuestra lo que nos gusta casi, lo, lo que apreciamos, lo que no, eso viene casi todo influido por, por el entorno en el, en el que nacemos. O sea, si, si sabemos hablar español es porque hemos nacido en un entorno de hablar español, no porque tengamos genes de hablar español. Pues es lo mismo con el ego, con, el, con las envidias, con todo ese tipo de cosas. Eh, y, y, y con ello tenemos que entender que... Eh, eso de las élites siempre será el que uno se crea superior a, una, a otra persona o, o que se crea más valeroso que, que otra persona o más, más válido que otra persona y eso también viene de, de lo mismo viene de, de, de que te hayan educado en que si tú haces una cosa bien pues pues eres mejor, por decirlo de alguna forma y, y, y, y diferenciarnos o sea, estoy complicando un poquillo pero... La clave es principalmente, voy a volver, voy a retomar. La clave principalmente es que nos modifica nuestro entorno. Si sabemos eso, entendemos que podemos eh, poner las condiciones para que no haya ese tipo de egos, o ese tipo de envidias, o ese tipo de querer diferenciarnos de la otra persona. Si entendemos eso, eh, entendemos que podemos hacer una sociedad que no tenga ese afán de tener una élite. No sé si eso podría ayudar a tu respuesta un poquito. A mí se me ha ocurrido otra manera de explicarlo. Nos crían en una sociedad muy competitiva también. Uh, y esto influye mucho. La competencia es negativa en una sociedad donde queremos ser igual, igualitarios. Porque al ganar a alguien, alguien tiene que perder. Y no queremos que la gente se pierda tanto que sea en un juego o que sea en el, en el, en el nivel de vida que cada uno tenga. Entonces, si, si eliminamos la competitividad, si los juegos en la escuela son colaborativos, si no tenemos corporaciones que se están peleando entre ellos por sacar el mejor producto a la, al, al mercado, si no tenemos, eh, yo qué sé, eh, yo, yo soy... Eh, británica, entonces soy mejor que todos los demás países. Pues cuando se elimina esta, esta mentalidad de competitividad yo creo que mucho de la parte del ego también se, se desaparecerá. Sí, Pati, probablemente tendrán que pasar algunas generaciones. Todo esto que estamos proponiendo es muy diferente y habrá gente que simplemente por ser demasiado ya eh, metido con esta mentalidad, no lo podrán eh, no podrán cambiar su forma de pensar. Pero progresivamente esta gente irá pasando <ríe> al Valle de los Muertos y, y los jóvenes, que es donde tenemos que finalmente enfocarnos, los niños en las escuelas, poco a poco se irán eliminando estas ideas. A medida que la gente vive en una sociedad mejor, poco a poco el entorno mismo les influirá como las ciudades también serán construidas um, para, para provocar un interés social general, um, esto también eh, ayudará mucho. O sea, todo en las ciudades serán construidas de manera consciente del cuidado del planeta, de la mejora de la sociedad, del bienestar de los demás además, además de lo nuestro, entonces, poco a poco, todas ese, estas influencias negativas que tenemos serán serán eliminando, por lo tanto, el ego también. Ok, Gere de Perú. Tu pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el proyecto Venus y el socialismo y el comunismo? Esto es justamente una de las preguntas y respuestas más frecuentes que están hechas. Y está en la página web, eh, no me acuerdo qué número de, de pregunta es, pero está ahí, ¿eh? Y está, vamos, es que creo que cada semana o cada, cada semana en media aparece esta pregunta en, en, en el inglés también, ¿no? El comunismo, el socialismo, todos estos ismos tienen sistema monetario, tienen elitismo, o sea, estratificación social, tienen ejércitos, tienen policía y el proyecto Venus no tiene nada de esto. Entonces, aunque puede haber algunos aparentes parecidos, realmente no es lo mismo. También, es que a mí, de cierta forma, me hace gracia esta pregunta siempre, porque siempre van al comunismo, pero no ven que también hay parecidos entre muchas otras cosas, como la, re la religión, por ejemplo, que dice que debemos, debemos cuidar a los demás como a nosotros mismos, pero nadie dice... Y esto no es cristianismo o esto no es islam, no, siempre es comunismo o socialismo. Se quedan con aquella parte y es como que se, hay que pasar, hay que leer más y entender más sobre el proyecto Venus bueno, y ver las diferencias. Cuanto más entiendes, cuanto más estudias, más entiendes y más diferencias verás. Sí, la, la semana pasada se habló, creo que algo de esto también. Y sí, es, es que es eso, es que para decir que, que es lo mismo, por lo menos habría que especificar pues en qué te parece lo mismo y luego, o bueno o mirar las diferencias ¿sí? el uso del dinero, esto es todo lo que has comentado el uso del dinero, la policía eh, la política, las cárceles son tantas las diferencias que no sé por qué aún persiste es falta de información, seguramente no no se ha explicado todo todo completamente y por eso yo me imagino que es, principalmente eh, que es porque como dices, que vas a que vamos a... que deberíamos de, de dar acceso a todo el mundo, a todos a, todo a, a todos los recursos de la tierra, pues entonces dicen, vale, eh, si, eh, repartición de recursos y lo asocian al comunismo. Eso, eso claro, si, si nada más le dices esa frase, pues lo quieren igualar a, al comunismo o al socialismo. Sí, yo creo que sí. Se quedan con aquella parte y el resto del mensaje no, no termina de, de entrar Gracias, Raúl. Raúl ha pasado enlace a los FAQs del Proyecto Venus y es la pregunta 56. También verás que hay eh, una que pregunta si no es el mismo que marxismo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ahí por si te surgen dudas en otro momento, ahí ya tienes las respuestas sobre aquellas preguntas. Segunda pregunta de Guerre de Perú. ¿Por qué Fresco propone una evolución y no una revolución? Una revolución sugiere más un cambio que podría ser violento, que podría ser uh, anti-establishment, y lo que el proyecto B nos propone no es ante nada, es pro-cambio. Es muy diferente. Entonces necesitamos evolucionar de donde estamos o sea, tenemos una base de conocimiento y tenemos que crecer, tenemos que evolucionar. Y la revolución por historia, por, la, por, la, por connotación por la historia, es que es violento, que son muchas protestas, que es lo que estamos viendo, estamos viendo una revolución en el mundo. Pero realmente la parte evolutiva no, porque están todos pidiendo eh, soluciones dentro del sistema actual, Nadie está hablando, bueno, casi nadie está hablando de eliminar el dinero, eh, están hablando de monedas alternativas, por ejemplo, eh, y nadie tiene la misma visión holística de todo el problema, que toma en cuenta desde la ecología del planeta hasta la construcción de las ciudades y los cambios de valores que necesitamos. Sí, yo también quiero añadir una cosita. Es que ya hay muchos economistas aquí en España mismo, economistas o filósofos, ¿no? creo que son economistas casi todo, que, que lo dicen muy claro, es que no hace falta una revolución porque el propio sistema está colapsando en sí mismo. O sea que con, con tal de dejarle hacer, se va, se va a hundir por sí solo. Lo que tenemos que hacer, y por eso es una evolu evolución, no una revolución, lo que tenemos que hacer es superar estos, estos problemas que están la raíz de estos problemas y ofrecer una alternativa que supere esta, este, este modelo por ejemplo, creando abundancia eliminas la necesidad del dinero e incluso la necesidad de la propiedad ese tipo de cosas, creando la automatización o sea, automatizando los procesos, creas abundancia y no necesitas el dinero no es que vayas a por el dinero o sea, no vayas a quemar el dinero sino que lo superas, superas la necesidad de, de utilizarlo Igual que la policía, sí. Si cubres los problemas, o sea, las causas que hacen que una persona se vuelva criminal o corrupta, si, elim si eliminas las causas, tienes menos eh, criminales. papi comenta que la corrupción no sería por dinero, sino por tener acceso a los recursos primero que los demás. Eh, en las ciudades habrá eh, zonas de producción y de eh, distribución de tal manera de que todo el mundo podría tener acceso. Los, los procesos de producción serán muy rápidos y eh, no todo el mundo va a, necesitar, va a querer necesariamente lo mismo a la vez. Entonces, eh, es un poco un… no sé, es una… Un, una palabra que, que una, una pregunta que realmente no tiene mucho sentido sabes es que si podrías hacer la, la pregunta concreta sería más fácil porque por ejemplo es que esa afirmación lo de bueno ya está la pregunta no es otra pregunta bueno pero esta afirmación que ha hecho para ti o para ti eh, lo de la corrupción no sería por dinero sino por acceso por tener el acceso a los recursos antes que los demás es que eso no, no no tiene argumento no tiene argumento right por decirlo de alguna forma porque no es que unas personas quieran tener el acceso antes que otros bueno primeramente por el por el cambio de valores que no, no tendremos esa necesidad no tendremos esa publicidad que nos diga, te, sé tú el primero en conseguirlo o eres un, un perdedor. No no va a ser así la educación. No va a ser así los anuncios que te llegan todos los días a casa, a la, a la cabeza. <risa> Sino que tú esperarás, eh, tú querrás tenerlo mejor. Y, y todos los medios técnicos que tengamos que tendremos, o que podríamos tener ya. Eh, pues Esos medios van a darte eh, de sobra para que tengas acceso a todo lo, a lo, a lo que tú quieras hacer o lo que tú quieras eh, consumir en ese momento. No, no sé si me he explicado bien. Vamos a seguir con la pregunta de Gay. mientras tanto. ¿Cuánto espacio-tiempo se podrá esperar para que se pueda pasar a una economía basada en recursos? ¿Qué papel debemos de cumplir para educar a la gente acerca del proyecto Venus? Bueno, no se puede prever exactamente cuánto tiempo necesitamos para pasar a una economía basada en recursos. Esto depende mucho de lo que nosotros como activistas hacemos y cuánto tardamos en informar a la máxima cantidad de gente posible de esta opción. Y no solamente a la gente de la calle, como yo, como tú, bueno, yo no sé, a lo mejor eres arquitecto o ingeniero, pero gente que pueden realmente, por ejemplo, ayudar a diseñar las ciudades que sepan de tecnología, que sepan de arquitectura. Esta gente necesitamos a bordo para que cuando llegue el momento de construir no la primera ciudad, podemos llamarles y decir: mira, vamos a hacer la ciudad aquí. Necesitamos papá, papá, papá, papá, pa, pa, pa, pa, pa y entonces estas son la gente que necesitamos más. Um, y el papel que debemos de cumplir es primero de todo educarnos nosotros mismos. El proyecto de nos está poniendo mucha énfasis en esto. Porque hay, hay gente que confundidamente se creen que con ver un, un documental o dos y leer un par de posts en el Facebook ya han entendido todo lo que es una economía basada en recursos. Y lo fascinante de esto es que cuanto más aprendes, más te das cuenta que hay para aprender. Entonces... Eh, nosotros no, de, no tenemos que dejar de estudiar o de aprender sobre nosotros mismos. Así estamos mejor capacitados para contestar preguntas. Vas a ver que más o menos las preguntas siempre son las mismas. Entonces, poquito a poco vas aprendiendo, vas respondiendo, cada vez te sale mejor. Entonces una vez que ya te sientes cómodo hablando con la gente a tu alrededor y puedes contestar sus preguntas o a falta de ellos sabes dónde enviarles, si ves que realmente están interesados, sabes dónde enviarles para que ellos se pueden informar ellos mismos a la web, a Facebook, a lo que sea, pues eh, organizar con gente que están de acuerdo, organizar por ejemplo una proyección en tu ciudad de paraíso o perdición. O si hay varias personas, podéis hacer un pequeño equipo y, y reunirnos um, puntualmente para hablar, para planificar actividades. Aquí donde estoy yo, yo estoy en Mallorca, en España, y aquí tenemos un grupo muy pequeñito, pero, por ejemplo, cuando hay alguna manifestación en Palma, intentamos ir con, al, con algunas pancartas, pero pancartas no de protesta, sino pancartas avisando de que hay otra opción, y en la pancarta pondremos algo sobre una economía basada en recursos. En estos momentos, como los fondos monetarios nuestros son muy pobres, no podemos hacer mucho más, pero si hay un poquito más de dinero, se puede, se puede publicar, imprimir eh, panfletitos, cosas así, ¿no? Para repartir entre la gente también. Suponiendo que se decida implementar, Creo que Día Fresco dice que en unos 10 años todos pudieran comenzar a funcionar como se planea. Estoy equivocado. Jack dice que en 10 años se podría cambiar el mundo en un paraíso. Um, claro, esto yo es, supongo que si sí, todo el mundo está de acuerdo. <risa> en la realidad no creo que llegue a pasar así. Técnicamente, exacto, Yolo. Técnicamente es así, pero creo que mentalmente... Uh, va, vamos a necesitar construir la primera ciudad bueno, primero hacer la película, el largometraje y luego de ahí, la primera ciudad para que la gente realmente pueda experimentar en carne y hueso lo que es vivir en una ciudad de esto ¿no? y luego, pues de, aparte de ahí, otro país dirá pues mira, vamos nosotros a construir una ciudad también y así progresivamente hasta que algún día llegue a ser global hay gente que piensa que va a ser de un día para otro y, y, y no, no puede ser de, de un día para otro. Es que esto realmente es utópico pensar que sería de un día para otro. <risa> la película, Graomel pregunta, ¿cuándo, eh, cuándo tenemos la película? Jackie y Roxanne es actualmente lleno. están trabajando en el script, en, la, en el guión de la película, porque estuvieron eh, intentando encontrar un guionista profesional para escribirlo, pero de todos los que entrevistaron y que fueran a Venus a hablar con Jack, que estuvieran unos días ahí y luego se fueran a escribir un boceto digamos, o una muestra de lo que podía ser el, el guión, ninguno realmente había logrado captar todo, la, todo el sentimiento, todo el, la, las propuestas, las ideas y todo esto. Entonces, al final han decidido hacer el script ellos mismos cuando lo tienen ya lo más limpio que pueden ellos, entonces buscarán un guionista para retoques y de ahí lo que sería lo ideal es que este guionista, si es uno que tiene buenas conexiones dentro de Hollywood, lo puede llevar por los estudios, porque uno conocido siempre va a poder abrir más puertas que gente que no, lo, que no, los, no está moviendo en el ambiente, digamos, ¿no? Entonces, no sabemos cuándo cuándo va a ser pero no, no dejan de trabajar en ello ¿eh? ya que los Roxana están trabajando todos los días desde que se levantan hasta que se acuestan hacia este, este esta dirección no ah y para prever una pregunta que viene el dinero el dinero que recaudaron para pagar un guionista está guardado en una cuenta bancaria para poner hacia lo que tendrán que pagar para eh, las animaciones en tres dimensiones que van a ser muy caras porque mucho de la película tendrá que ser en, en animación de tres dimensiones a hacer cosas futurísticas y está ahí esperando para usarlo en esta manera o sea que no, no se ha puesto a otra parte se ha, se ha quedado para la, lo que es la película eh, Gary, si quieres yo te paso la el email de, de TVP España y si me lo, me lo envías a mí a TVP España yo ya lo puedo postear en el Facebook y compartirlo con todos los de TVP España. Mira qué fácil. Te vi el micro a encender ahí un momentito, Gary. Si quieres hablar, habla, ¿eh? Sí, Ramel, lo que se recoge de la película, si hay, si hay buenos beneficios de la película y ojalá que sea, esto sería, este dinero sería eh, invertido en la, en la primera ciudad. Que la primera ciudad será una ciudad experimental, universitaria, no para vivir la gente normal y corriente todavía, sino para eh, poner a prueba lo que sugiere eh, Jack con las ideas de, de una economía basada en recursos. Y para ir mejorándolo, viendo dónde puede flaquear, donde puede necesitar refuerzo, y así estará también continuamente en evolución, para que cuando la segunda ciudad sea construida, habrán ya más experiencia, más conocimiento, y podrán hacer la segunda ciudad mejor, y así siempre. Y esto también es parte de lo de la evolución. Buenas tardes con todos. No sé si me Ahora te hemos escuchado, sí, señor. Alto y claro. Muy buenas. Buenas tardes. Eh, soy estudiante de, la, de una universidad acá en Perú y estoy estudiando actualmente educación. Y por cuestiones didáctica, yo voy a poner al grupo de que eh, para que los jóvenes o los, los tengan un acercamiento a lo que es el, el proyecto, o por lo menos eh, conocer lo básico o, o algunas cosas genéricas podría llamar un, un texto no un texto táctico para llegar así a los a los jóvenes a, a, a los niños también porque el grupo estamos aquí en, en Perú básicamente en una región que se llama MIM, estamos trabajando con, con adolescentes y también entonces hay una necesidad de poder de, de dialogar o conversar en este tema pero no se puede entablar una conversación, digamos, al mismo nivel de lenguaje. Entonces es necesario que en algún texto, en no sé, didáctico, para poder llegar así a los jóvenes y a los niños. No sé si les parece adecuada esta propuesta. Bueno, se te rompía la voz bastante, pero por lo que entiendo... Y corrígeme si me equivoco, es que como estás eh, estudiando eh, educación, te parece eh, y me parece también muy interesante tener una forma de explicar a los jóvenes el tema de la economía basada en recursos. He entendido bien? Sí, claro, la idea eh, teniendo como experiencia que algunos términos económicos no son entendidos por jóvenes y es necesario didácticamente a que ellos comprendan estos temas. Ok, y estás hablando de eh, jóvenes eh, adolescentes, dijiste, ¿De, ¿de qué edad más o menos? ¿De qué edades más o menos? Estamos trabajando con jóvenes, adolescentes de, de, de 15, 16, hasta 20, 20, hasta 20 años. También con de, de 12, 14 años. Y hace poco han armado, por ejemplo, un círculo de estudios. Y la próxima semana vamos a, a conocer el, la raíz y perdición pero he notado de que eh, no pueden entender el mismo lenguaje que uno, por ejemplo, ahora está explicando, entonces es necesario por eso trabajar eh, esto para un poco más los jóvenes y también los niños. Sí, me parece espléndido lo que estás diciendo y te sugiero que... ay, perdón, me llaman por teléfono, espera un segundo. Sí, sí, sí, a mí me parece un proyecto perfecto, o sea, genial. Eh, si sí, Es que hay que trabajar lo mismo con, con adultos que con que con adolescentes que con niños. Y, y nos extrañaría mucho, o sea, nos sorprendería mucho lo que lo que sí que llegan a entender. Eh, sería... no creo que, haya falta, que haga falta meterles materia de, de economía eh, para explicar lo que lo que explica Fresco, que lo explica súper sencillo. Eh, en temas de economía puedes hacer un ejemplo con una isla y, y presentarle que son necesarios los recursos y el dinero es solamente una forma de, de medición que no que ahora mismo está causando muchos problemas. Eh, hay cosas que sí que se le pueden explicar muy muy muy fácilmente a los niños y estaría genial que ese grupo saliese adelante o ese o ese escrito eh, vaya para adelante. Sé que hay un grupo de... de educación, vaya... ...del Proyecto Venus, que sí que estará haciendo algo seguro también para los niños. No sé si se pueden juntar o algo, a ver si si sabe algo más... ...y estaría bien medio unirlo... ...o medio colaborar. De todas formas, no sé si... ...eh... En, en tu... ...no sé si... bueno, tendréis un grupo de Facebook, me imagino... ...o algún otro grupo donde estéis hablando en... allí en Perú... Eh, estaría bien que eso está propuesto ya en esos grupos habéis hablado ¿Lo, lo estáis desarrollando claro sí justo coordinamos con con Ricardo que es el coordinador acá en Perú y hemos estado realizando algunos algunas presentaciones como trípticos eh, como PowerPoint presentaciones y le hemos tratado de presentar acá algunas instituciones. Inclusive, eh, le, les comento de que existe un, un hermano evangélico que nos pidió que vamos a proyectar el video para ir su supervisión en, en su iglesia. ¿no? Y es algo que, que también nosotros no, no lo esperábamos, que fuera, tan, que fuera tan importante esto del video. Qué buena noticia esto del, del pastor, ¿no? Qué bueno. Bueno, yo, perdóname, no escuché lo que, lo que estaban hablando antes, he llegado a la mitad, pero yo lo que iba a comentar o sugerir, y espero que no estoy repitiendo ideas es que eh, empezáis a formar un grupo a nivel internacional, si es posible, de enfocado hacia la educación de los jóvenes, porque es una cosa que realmente el, el proyecto de desde de Jackie y Roxanne, siempre dicen, hay que... Llegar a los jóvenes, hay que eh, ir a las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, trabajando juntos, podemos eh, fabricar una, una, una cantidad de material adecuado para este, este fin, ¿no? Pero trabajando a nivel internacional, porque todos los jóvenes necesitan saber y entender. Entonces, si podemos eh, crear un equipo dedicado a esto, sería muy bueno. Otra cosa... Lo que son los PowerPoints, eh, trípticos, todo tipo de material están intentando, para evitar errores, están evitando que todo sea eh, pasado primero por el equipo de, de diseño, Venus Expressions Media, eh, para que se pueda comprobar que toda la, todo la información que está dado es correcto porque la gente con buena voluntad a veces escriben cosas, pero luego… Algo les falla, se confunden algo Y no dan algo correctamente Y esto es justamente lo que tenemos que evitar Lo vimos pasar con el movimiento Zeitgeist Lo que sabéis Lo que pasó con el movimiento Zeitgeist Entonces necesitamos No es que queremos controlarlo todo Es que queremos asegurar que la información Que sale es correcta Entonces pues ahí vamos no Que, que necesitamos formar Un equipo que, que está interesado En la educación Esto habría que plantearlo eh, por ejemplo, en la reunión mañana que tendremos de puntos de contacto se podía plantear y eh, a ver si hay alguien interesado en formar un equipo y mantenerlo, porque a veces la gente viene con buenas ideas, pero luego las ideas eh, los lleva el viento y el equipo desaparece y es muy difícil trabajar con voluntarios porque la vida real nos, nos aleja muchas veces de, de poder hacer activismo, pero alguien que puede dedicarse a ello y, y no rendirse y formar ese equipo no y sobre todo a nivel internacional sería lo más interesante y por cierto Jack siempre dice que los niños lo entienden mucho más rápido que los adultos ¿y, y podrías poner algún enlace o algo para que, para que se pongan en contacto? Eh, ¿perdón? Eh, ¿Algún enlace de, del, del grupo de educación para que se pongan en contacto? Es que no hay un grupo de educación todavía. Necesitamos formar un grupo de educación para niños. Ah, vale, genial. Lo que estoy diciendo, si podíamos formar uno, sería muy interesante. Necesitamos formar uno. ¿Habláis inglés, Gary? Porque sé que Ricardo sí, pero ¿tú hablas inglés? Eh, es una de las falencias actuales que tengo, debido a que eh, domino un poco el quechua, que es una, una lengua aquí, eh, de, de acá de mi zona, y eh, es un poco complicado el, el inglés, pero estoy en, en los cursos de, de inglés y espero poder avanzar en esto, ¿no? Okay. no es no es por nada más okay. que... Simplemente, si hay gente que, que habla en inglés y castellano, facilita luego la comunicación entre los dos partes, lógicamente, ¿no? Eh, porque yo tengo la sensación de que a veces hay gente que se abstienen de, de participar en los equipos a nivel internacional, precisamente porque prevén que van a tener problemas de idioma. Y es una pena, porque siempre habrá alguien en el equipo que puede ayudar… Con la traducción y es muy importante y yo soy muy pesada con esto a veces, pero es muy importante que empezamos a colaborar a nivel internacional y que nos olvidamos ya de que eh, en nuestro país necesitamos tal cosa, en nuestro país necesitamos tal otra cosa. Todos los países necesitan la misma información y habrá una manera de eh, ponerlo para que todos lo entiendan. No sé si me, si me explicó. Sí, claro, sí, sí comprendo. Eh... Pues nada, lo, yo pienso que podemos buscar la manera de, de encontrar gente que están interesados en formar algún equipo de educación para niños. A lo mejor habrá que insistir un poquito, porque a veces la gente son un poco lentos a reaccionar, pero yo pienso que es un equipo que necesitamos tener. Y cuanto antes lo podemos... Formar mejor, lo que sí, eso sí, nunca dejando de seguir aprendiendo nosotros mismos sobre lo que es el, la economía basada en recursos. Pero las ideas más sencillas, se puede empezar a trabajar sobre ellas ya, en un lenguaje que los jóvenes pueden entender. En todo caso, eh, estaríamos contando con, con usted para que de repente el día de mañana o Ricardo o uno de vosotros pueda hacer llegar esta propuesta y empezar a trabajar. Porque yo he visto algunos textos, por ejemplo, Mafalda. El libro Mafalda, por ejemplo, explica algunas cosas sociales, pero en forma de dibujos, algo didáctico, ¿no? Y lo que falta es traducir lo que fresco en sus... Dinámicamente expone, porque se entiende muy bien y es muy didáctico, traducir eso de repente en un texto, plasmarlo en un texto mediante dibujos, imágenes, como decía Raumel ilustraciones. ¿no? Porque eh, los jóvenes, los niños, hasta los adultos inclusive, eh, son tienen ese lenguaje un poco más icónico, ¿no? un poco más eh, de figuras, de imágenes y comprenden un poco mejor. Entonces, eh, ¿contaríamos con usted para que pueda hacer la, la propuesta el día de mañana o, o no sé cuándo y empezar a trabajar? Claro, yo lo comentaré mañana en la reunión um, de, de puntos de contacto y Yolo, tú vas a estar. Eh, sí, eh, voy a intentarlo, que es que no me acordaba de que había esa reunión. ¿no? Para darme un toque a la memoria, si sí, por lo que fuera me olvido. <risa> Um, y, y yo de todas formas o sea, no necesitas permiso para empezarlo, ¿eh? Gere? Podéis empezarlo, lo que tenemos que publicitarlo para que la gente sepa que, que hay primero hacer un, un, un esquema, una idea. Esto de las imágenes, por ejemplo, en, tipo Mafalda, me parece fantástico. A mí personalmente me encanta Mafalda. Um, y si podéis, yo que sé, a lo mejor hay alguien que puede eh, diseñar un, una figurita parecida para, para no caer en el, la trampa del copyright ¿no? que tenemos que tener cuidado con esto si podemos inventar una figurita nuestra que sea el mensajero um, el, el venusiano o yo que sé, como lo podríamos llamar pero eh, que sea... Reconocible como algo del de, de proyecto Venus, ¿no? Y, y ir preparándolo y a medida que la gente está interesados, pues que se vayan apuntando. Una caricatura de, de fresco podría ser simpático. <risa> ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Hay unos, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero hay un, hay unos vídeos y creo que son del Movimiento Zai guys que es un científico y está hecho en el típico científico loco con la bata blanca y los pelos todos alocados y tal y, y explica cosas científicas de manera de, muy devenida didáctica, pues ¿por qué no tener Jack también haciendo esto? Puede ser buena idea Hay, Había otra preguntita por ahí, por ahí Sí, estoy mirando y justo iba a decir, esto creo que es una idea que podemos ir expandiéndolo extrusionándolo y pasamos a la pregunta de Patti, que dice, ¿cómo le puedo responder a los que dicen que es una ironía que pensando en establecer una economía basada en recursos estén solicitando dinero? Yo entiendo que por algo se empieza, pero la gente cree que es una, un hoax y ya pierden el interés. Claro, es un poco irónico que tenemos que usar el dinero para montar una, una sociedad que no usa el dinero, pero desgraciadamente la realidad es así. Todo en esta vida, en estos momentos, tenemos que pagar por ello. Y hasta que alguien nos regala, o un gobierno, o una persona rica que tiene terreno y nos lo regala, pues y los recursos que hay adentro tendremos que ir usando dinero. Ya que Roxanne necesitan pagar los impuestos del, del, de Venus, todo lo que es el, el, el centro de ahí. Y viven muy, eh, muy humildemente, ¿no? no viven con lujos. ¿eh? O sea que... Eh, es, es lo mínimo todo el dinero que tienen lo ponen a hacer los DVDs a, a editar los libros porque los libros lo pagan ellos no tienen a nadie que les paga los libros ¿eh? los libros los tienen que publicar ellos y todo esto cuesta muchísimo dinero todo lo que es la las impresoras para hacer las, los DVDs y todo esto, todo esto lo pagan ellos User entonces no podemos no, estar, eh, no usar dinero nosotros aquí a nivel local, por ejemplo, como comenté antes, por falta de dinero no podemos hacer según qué cosas. Y el lunes, ahora esto no, lo sé, no sé si sabéis, pero el lunes en Barcelona empieza la novena edición de cine, eh, del Festival de Cine Medioambiental. Y Paraíso o Perdición va a ser la, el primer documental que se proyecta. Y yo, con algunos más puntos de contacto de Europa, vamos a estar presentes para hablar del Proyecto Venus para contestar preguntas después. Y lo que son los libros, los panfletos, eh, las tarjetas de visita, los DVDs y todo esto, lo hemos tenido que pagar nosotros. Vamos a intentar venderlos a un precio asequible para poder recuperar los gastos pero lo que es el pasaje y la acomodación y todo esto lo estamos pagando nosotros porque nadie nos lo regala. Entonces, la gente cuando dicen esto, tienen que parar y pensar, ¿y cómo se haría si no se usara dinero en este en esta sociedad? ¿Cómo funciona ahora mismo? Es una, es una reacción eh, en inglés se dice knee jerk. Esto cuando el médico te pega en la rodilla y la rodilla salta, la pierna te salta, es un reflejo, no es una respuesta bien pensada en realidad, ¿no? No sé si me he explicado bien. Hombre, yo, yo quiero comentar una cosa, sí. Si, si alguien, como digo, ahora tenemos que hacer la película. Si un director se ofrece, un especialista en música se ofrece, música de cine, buena. Eh, un, unos, unos escritores también se ofrecen gratuitamente. ...si ofrecen la cinta para grabar la película y las cámaras... ...si se ofrece todo eso, solo el uso, o sea, no hace falta que nos lo regalen... ...que lo usamos eh, y, lo, y proyectamos la película... ...pues no haría falta el dinero, y si nos dan los recursos... ...pero como es mucho más fácil, ahora mismo, recoger el dinero, pues es lo que toca. Claro, cuando Roxanne hizo Paradiso o Perdición aunque la música no lo pagó porque era una amiga suya que lo escribió, tuvo que pagar por utilizar según qué imágenes en el, y pagó bien por tener que usar algunas de las imágenes que hay en, el, en, el, en la película. Entonces, están forzados, estamos forzados a usar dinero. Dicen que el proyecto de es, es utópico, que no lo es, pero lo que es utópico es pensar que lo podemos montar sin dinero en estos momentos, ¿no? ¿Más preguntitas? Pidak, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acabo de ver que has entrado. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Me Claro, Ra Raúl, es la vía más rápida. Si nos ponemos a esperar que nos regalan la tecnología para comenzar, nos salen canas verdes. <ríe> o o, o le salen pelos a las ranas, o cuál es la frase, esto en español. <ríe> Pero la idea es como que poder ir uniendo los diferentes grupos que digamos, buscan separarse de, de... Perdón, buscan un desarrollo propio, autosostenible y con ellos ir buscando una experiencia que sea sostenible en el grupo crear un círculo que, que pueda que pueda continuamente desarrollarse porque muchos de los que dicen que eh, es imposible es porque ellos piensan que solamente digamos tratando de, de vivir en un sistema económico es la fo única forma de poder tener el éxito y, y no solamente podría ser así porque se pueden aprender muchas cosas de, por ejemplo, la gratuidad que brinda el internet. y Uno no tiene que estar pagando por ello o estar trabajando por, eh, por ello para que esa información se produzca. Sino que hay mucha gente que lo quiere hacer gratuitamente. Entonces, ese, esos tipos de ideales son los que po podemos ir apoyando eh, ahora también. Más preguntas. Comienzo con las que tenía preparadas. Si nadie tiene ninguna más para hacer ahora mismo... Poca. Okay. Venga, pues, si yo lo... Ah, espera, que tenemos uno de... ¿La omen, tal vez? ¿Has visto que en alguna reunión se ha Disculpa, me toca la puerta. ¿Qué pasó? Todo el mundo se cayó cuando yo me fui. Es que me tocaron la puerta. <risa> eh, Raúl, Raúl, me le estaba diciendo en las reuniones de Zeitgeist, se llevan un control, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Eh, estamos grabándolo para empezar, para luego lo colgamos en los Facebooks para que la gente pueda escucharlo, los que no han podido asistir. Y también, como pone yo, lo hay en el texto, en el chat, hay un documento. como vía web, en tiempo real. No entiendo lo que quieres decir. Eh, ¿No puedes editarlo o algo así? Creo que está abierto para editar. No estarás pensando en, la, en los... Um, ah, en el Etherpad, sí. Sí, ya. Yeah. Un pack colaborativo. Nosotros usamos los Google Docs. Eh, que lo había puesto sin editar, es verdad. Que solo lo podían ver. Eh, si tenéis alguna duda por ahí que queréis poner allí, o, o algún resumen o alguna cosa que queréis poner, eh, abajo del todo donde pone eh, temas relacionados. Temas espontáneos. Ahí podéis poner lo que vaya saliendo y, y lo revisamos pero estando tan poquitos está bien hacerlo aquí en el chat y tranquilamente de momento está bien así a nivel internacional tomamos una decisión de usar todos el mismo tipo de documento para facilitar eh, luego el, el compartirlo internacionalmente. El Google Docs ha comprobado ser un poco más fiable. Los Etherpad, hay otros que se llaman Piratepad, Insync, son muy buenos, se puede trabajar mucha gente en ellos a la vez, pero tienen un problema, que a veces se cae y se pierde toda la información que tienes. Y tienes que tener un backup, y con los Google Docs todavía no nos ha pasado nunca así. Y no hay nada peor que perder la información que has estado guardando. A mí me pasó una vez que perdí una lista de doscientos y pico de personas que se habían apuntado al ver tipo lingüístico. Era de las primeras veces que nos pasó. Y tuve que ir uno por uno, otra vez por todos los emails a recopilar la lista de nuevo. Bueno, más preguntas. Empiezo con las del documento. Eh, leo leo las que me parecen más interesantes y luego, si hay tiempo, pues seguimos con las otras. Yo no puedo editar esto. Eh. ¿No, deja? ¿No deja? No me deja. Que creo que ha cambiado el enlace. Voy a usar este otro. Ah, oh, ok. Pero voy haciendo la primera pregunta o la que me parece a mí más interesante de las que había por ahí. Y luego hacéis vosotros no. si queréis las otras. Eh, una que, que hicieron, a mí me parece interesante. ¿eh? ¿Que, ¿Crees que, que puede darse el caso de, de alguien que nació con una lesión cerebral eh, que lo convierte en un psicópata desde el día en que nace? Eso puede. Si eso puede pasar, ¿cómo podemos detectar esto antes de que mate a alguien? A ver, ¿dónde está el, en el documento? Pues está en, es la segunda de la página 5. Sí, este, eh, decían que en estudios genéticos que eso podía, podía llegar a ocurrir cuando, digamos, habían eh, combinaciones cromosómicas eh, YY o que en el conjunto del ADN podían desarrollar personas que eran tendientes a ser hostiles. Hace unos años conversé con un amigo que era doctor médico y me indicó que los recientes estudios indican que, aun cuando estas combinaciones pueden darse, eh, el, digamos, el desarrollo de esta persona se da en función a la cantidad de, de, de años o de educación que se le ve en, en, en, en el tipo de, de educación social. Es decir, si estas personas desde niño son desarrolladas hacia lo lo bueno hacia la cultura, eso va a permitir que más rápido pueda, pueda desarrollarse como una buena persona. Y también esto pienso que es así también porque, digamos, pueden, pueden tener el, algún tipo de, digamos, eh, predisposición a, a hacer así, ¿no? A, digamos, a tratar de, de, de tener una conducta y, y aun cuando esto pueda ser así, también pienso que es como un tipo de aprendizaje y si poco a poco pero si se si le va dando información buena y digamos siempre tratando de enseñarle continuamente o sea digamos constantemente eso me refiero es este eso va a ser positivo en su conducta sí la predisposición no quiere decir predeterminación esto en, en moving forward hay un en that guy's moving forward hay una hay un hombre que ahora se me escapa su nombre que ha, ha trabajado años y años y años con algunos de los peores, um, um, ¿cómo se dice?, criminales en Estados Unidos. Y todos tienen algún historial de violencia en su juventud y cuando luego cuando han estudiado la genética han encontrado que hay, una, hay un gen que podría ser disparado, pero tiene que ser por circunstancias en la vida que lo dispara, que lo hace funcionar. Si no, puede quedarse ahí dormido sin, sin mostrar señales Entonces el entorno Influye muchísimo en esto también James Gilligan, exacto Gracias, Dirac, Estás al loro, muy bien Jack ha tratado con presidiarios Ha tratado con drogadictos Ha tratado con niños eh, Problemáticos Ha tratado con, con muchísimas eh, Clases clase de gente Qué palabra más fea pero me entendéis, con gente con muchos diferentes problemas y eh, ha podido ayudar a muchísimos. De hecho, hoy en día todavía le escriben gente, le vienen a visitar a quien ha cambiado la vida. Y esta gente, por ejemplo, los drogadictos que él ha ayudado a salir de la droga, ellos utilizando las mismas técnicas que Jack han ayudado a otra gente. Entonces, Jack no habla por hablar, Jack habla porque ha experimentado, ha investigado, ha hecho tanto con animales como con personas, eh, experimentos para ver si sus teorías funcionaban. Ahora lo que lo que falta es que lo probamos a escala grande, evidentemente. Si queréis paso a otra pregunta. Esta igual la sabes contestar tú, sí ¿Cuál es la próxima pregunta? A ver, espera. Que estoy entre el Google Doc, entre el chat y, y no sé qué más. A ver. Espera, que la... Voy a... La, política, no. la que empieza la política no, a ver yo quería preguntar que no sé si estás hablando o te estoy interrumpiendo no. Eh, quería preguntar la que está justo arriba de la que he comentado ahora eh, la pregunta es la siguiente está, pla está planeado el largometraje para dirigirse a personas promedio que no saben nada sobre el proyecto Venus como paraíso o perdición o está previsto que esté lleno, llena de detalles profundos y complejos de acuerdo con el contenido que necesita que necesita tiempo para procesar, como os muy bien, por Jack y Roxanne no tienen costumbre de hacer eh, para la gente normal, digamos, cosas muy complicadas, por lo que quieren es que la gente entienda en su mensaje. Entonces, el, el vídeo, el, la película será en plan largometraje, con todo lo que lleva un largometraje nuevamente. un poco de aventura, un poco de romance, un poco de eh, yo que sé, drama todo, todos los ingredientes de una película típica lo quieren in incluir, no es un documental es una película que quieren hacer entonces tienen que hacerlo com como una historia y más o menos será explicando un poquito cómo llegó a ser, será des hablando desde el futuro, o sea la gente en el futuro viviendo ya en una economía basada en recursos y mirando atrás, mirando cómo se creó, cómo se construyó y todo esto, cómo vivíamos antes, o sea, hoy en día y, y bueno y será de manera para que la gente pueda ver los beneficios de vivir en otro tipo de sociedad y para que cuando salgan del cine dicen ¿por qué no estamos viviendo así ahora? Entonces no será en el estilo de Peter que utiliza un lenguaje muy alto para intentar llegar a gente científica o académica o lo que quiere llamarles si no, será más asequible a la gente normal y corriente, ¿no? ¿Siguiente pregunta? Eh, voy, a, voy a comentar otra más. Venga. Al intentar explicar a la gente el proyecto Venus... ...muy a menudo no escuchan algo que, se, que, que sea evidente, incluso para la persona más ignorante. Esa palabra no me gusta. Por ejemplo, si usted trata de explicar eh, que las naciones no son más que líneas imaginarias trazadas en papeles... ...que en realidad no existen en la realidad física, eh, con tan solo mirar eh, a otro lado. ¿Puede comentar por qué sucede esta cosa tan surrealista? ¿Por qué la gente piensa en las fronteras y todo esto? Sí, ¿por qué no entienden este tipo de cosas tan sencillas? Porque lleva muchos años de condicionamiento en que el, su país, su nación es el mejor. Como dice Jack, de pequeñito te dicen, ¿cuál es la mejor nación en el mundo? El mío, en Estados Unidos. Él siempre usa la, el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Pero es cierto, y luego nos eh, inculca más la idea con cosas como equipos de fútbol que estamos todos detrás del equipo nacional y, y las olimpiadas y, y, y la carrera espacial y todas estas cosas cuando en realidad se tendría que utilizar todos por ejemplo, cosas como la carrera espacial que yo personalmente estoy en contra, pero vamos tendría que usarse para todo el mundo, no para un país u otro, para que sean los líderes en algo, ¿no? Estamos to, to, es parte de la, de la mentalidad competitiva. Entonces, como están muy involucrados con esta forma de pensar, pues no, no les entra con facilidad otro otra mentalidad. Es, ejemplos. Es, yo siempre digo, si tú vuelas en un avión desde, desde el cielo, tú no ves líneas que marca aquí empieza este país, aquí acaba este es todo, todo unido, no hay líneas. Las barreras las ponemos nosotros, lo hemos inventado nosotros para proteger lo nuestro. En los tiempos antiguos, cuando eh, la gente tenía que eh, robar para poder vivir, o sea, robar tierras, robar, eh, que saquear pueblos y todo esto, pues esto era donde empezaron las fronteras, el tuyo y el mío, ¿no? Sí, la, la muralla china, por ejemplo, Patti, exacto. Una separación brutal o, o el muro de Berlín, el de Gaza, el de Gaza, sí, el de Gaza. Que estos temas de lo que está pasando ahí, bueno, mejor que no empezamos porque salimos de tema. Sí, es cierto, lo de las ideologías estamos viendo que están causando varias divisiones, o sea son como que motivos de, de problemáticas porque unos piensan así y otros piensan de otra y la idea es poder compartir recursos, información, conocimiento para poder desarrollarnos en conjunto y el proyecto Venus es este, digamos esa infraestructura por la cual las personas puedan vivir un, un, un camino en conjunto entonces este... Sería bueno que, que las personas entiendan los valores del de proyecto para que así digan, ah, esto es lo que debo enseñar en mi cultura y a conectarlo, pues conectarlo, o sea, buscar un desarrollo conjunto. Exacto. Pati dice, pero eso se debe también a la tendencia a la depredación, si a una zona le va bien es posible que lo ataquen. Sí, que es lo que lo que pensamos con toda esta gente que quieren hacer ecoaldeas o pueblos o lo que llaman eh, pueblitos autosuficientes, comunidades y todo esto. Son muy bonitos hasta que las cosas realmente se ponen gordas, entonces cuando la gente sepa que hay comida serán atacadas. Exacto. ...para quitarle los recursos. Exacto. Hombre, yo voy a ser sincero... ...yo tengo planes y bueno, de, desde hace un año... ...tengo planes para hacerme un pequeño huerto en casa... ...lo empecé y se me murieron todas las plantitas... ...pero yo quiero hacer un pequeño huerto en casa... ...porque veo que los precios de los comestibles... ...están subiendo y entiendo que van a subir más. Yo vivo en una isla... ...donde importamos el 95% de la, de la comida siendo una isla que en su tiempo fue autosostenible. Entonces, yo lo tendré, pero sabes, no es no es que no debemos hacerlo, sino que tenemos que entender que corremos un cierto riesgo y lo que desde luego no es correcto son todos estos que están saliendo como champiñones que dicen, "Ah, vamos a hacer una comunidad EBR, no, no, no, una EBR es global y de alta tecnología, porque de alta tecnología es la única manera que podemos producir la abundancia para todo el mundo. Entonces, exacto, todo se unen une, no, no, no funciona la cosa. Habrá un periodo de lo que se podría llamar una transición, que yo lo veo como cuando empiezan las ciudades a construirse poco a poco, pero hasta que no está en todo el mundo, no será global. Y esto es lo que necesitamos, que sea global, para que se pueda administrar todos los recursos de manera eficiente. Llega, llevará su tiempo, pero si no empezamos, no llegaremos. Muy bien. Pues hago la última pregunta que quiero yo de, del documento y si os interesa alguna de las que hay os lo comentáis eh, y, y enseguida terminamos o sea que será esta pregunta un tema que quiero tocar yo y si queréis algo más últimas preguntas venga Com comento la del documento eh, estamos viviendo una situación de emergencia en España bueno digamos en otros países también y muchas personas afirman que si la deuda fuese pagando pagada o perdonada si, si no hay paraísos fiscales, si las subvenciones se han suprimido, eh, si los bancos fuesen nacionalizados, si el euro cambiase a la moneda de origen, si se sacara a la élite financiera de la toma de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera, eh, tendríamos el llamado crecimiento económico de nuevo y el empleo volvería otra vez. Eh, ¿Qué tienes que decir de esta afirmación? O sea, sería, sería una solución. Sería una solución temporal y peligrosa, porque mientras podemos arreglar el tema de la economía de, de dinero hasta un punto, al final el sistema monetario, siendo como es, siempre va a significar que hay escasez de algo, porque si necesitamos dinero es porque hay escasez de algo, ¿no? Porque el dinero se creó para administrar a la escasez, para que la gente podían de alguna manera conseguir algo de lo cual no hay mucho. Entonces, sería un parche, un parche muy temporal y muy peligroso, porque si avivamos la economía la gente puede volver a comprar, vamos a seguir en la misma onda de construir sin razón, de fabricar cosas y comer los recursos, y ya estamos a un punto crítico en el planeta con, con los recursos que nos están acabando. Entonces, reavivar la economía monetaria sería peligroso, muy peligroso. Necesitamos tener en cuenta el, el daño que va, vamos a terminar haciendo al planeta si seguimos consumiendo a esta, esta velocidad y lo, todos los países que están surgiendo ahora, China India y todo esto, ellos también van a querer sus coches y sus casas con calefacción central y aire acondicionado yo que sé, todas esas cosas entonces todo esto es un, un drenar los recursos de manera más brutal todavía y es un planeta finito los recursos son finitos. El dinero lo podríamos seguir produciendo, vamos, porque es papel al fin y al cabo, pero finalmente acabarán los árboles con lo cual podemos fabricar el papel de los, del dinero, o sea que, ¿sabes? No, es, es, es... Necesitamos cambiar radicalmente todo el sistema. Sí, yo lo que comento a esta, esta afirmación o a esta teoría eh, es que no necesitamos crecimiento económico. Sino que lo que necesitamos es la gestión inteligente de los recursos para proporcionar abundancia. Eh, y de acuerdo con, con la capacidad de carga que tiene la Tierra. O sea, es, que es lo que es lo que debemos de, de enfocar, vaya. Sí, señor. Gary dice, quisiera que me recomiende algunos textos relevantes para poder educarme más. Uh, hay partes de la web oficial www.thevenusproject.com que ya están traducidos al castellano y poquito a poco vamos sacando más secciones los FAQs están hechas um, ahora mismo no me acuerdo de las otras que están hechas pero si echas un vistacito vas a ver que podrás elegir en español y te saldrán varias partes en, en castellano ya y ahí tendrás mucha información Luego hay muchos vídeos que ya están traducidos al castellano. Si esperas un segundito te paso el enlace al canal del equipo lingüístico donde encontrarás los, eh, los vídeos que tenemos acabados en español. Uy, espera. Ahí tienes, ahí tienes eh, mucha información que puedes utilizar. Luego el libro Lo mejor que el dinero no puede comprar El libro de Jack Está también en español Y recomendamos siempre que lo leen Es buenísimo el libro Y contesta muchas preguntas La versión en español es una copia más pequeñita Que el libro en inglés Entonces es más fácil de llevar Incluso tipo bolsillo Y se puede compartir con amigos Lo que no hay que leerlo una sola vez Hay que leerlo varias veces Porque cada vez que lo lees sacas algo nuevo de ello Y para conseguirlo lo puedes ir a la tienda en la web oficial, lo pides y uh, enseguida después escribes un email a Roxanne explicando que has pedido un libro pero que lo quieres en español. Y te pongo ahora en el texto uh, el email. Ok, meadows.com A ver, Raúl Melo dice que se vieron una notilla que salió en estos días que decía que en los últimos 16 años se había detenido el calentamiento global. Ya ni sé qué pensar sobre ese tema. El calentamiento global, sí, hay gente que lo, de, que lo niegan, que dicen que no es cierto, pero no hay más que ver lo que está pasando con eh, la climatología para ver que pasa algo muy raro. Es cierto que eh, los cambios también son cíclicos en, el, en la historia del mundo. Pero eh, hay mucho más evidencia de que la, el calentamiento que estamos sufriendo ahora mismo es producto nuestro por nuestra forma de, de polucionar el ambiente. E incluso que el calor eh, está produciendo cosas como… Ahora no me acuerdo exactamente cómo es, pero lo he leído hace poco y ojalá que encuentre el artículo otra vez, que el calor está provocando de alguna manera… Eh, los terremotos y todo esto. O el calentamiento global está pro provocando los terremotos y todo esto. Ahora, no, no puedo decir exactamente cómo. Si alguien encuentra información, sería interesante que lo compartiéramos. Hombre, el otro día explicaron que, explicaron que, el, que el terremoto de Lorca aquí en Andalucía, en España, al sur de España, eh, comentaron que que la extracción de los acuíferos, o sea, de la extracción abusiva de agua de los acuíferos había hecho que el terremoto fuese más grave. O sea, que eso ya es un impacto sí. directo. Sí, sí, sí. Sí, sí, es cierto. Ahora, ahora que lo dices te acuerdo de esto, ¿sí? Es que es lógico si lo piensas. Y también todo lo que son las pruebas nucleares subterráneos, etcétera, etcétera. Esto no puede ser bueno para la para el planeta a la, a la larga. Esto tiene que ser terriblemente nocivo. Todo esto de la porquería del petróleo, eh, todo esto de la, de, de la radiación de los eh, centros nucleares que están fallando, como Fukushima... Bueno, chicos y chicas, yo me voy a tener que marcharme porque en 10 minutos tengo otra reunión y necesito ubicarme un poquito antes. Um, espero volver a veros en un par de semanas, en la siguiente um, reunión. Y si no, ¿tenéis los Facebooks de, de TVP? Y yo lo, a lo mejor, ya que yo me voy, a lo mejor, Iván, si tienes un momentito, podías pasarles los Facebooks del de Proyecto Venus en español y también el, en inglés. Um, Patti y Raúl, ¿podéis hablar, ¿tenéis contacto con Emilio, vuestro punto de contacto? Fantástico, pues se los puede dar si no estáis ya en el Facebook de Venezuela. A ver... Ahí está el mío. Perdimos a Gary. Qué pena. Se habrá caído tal. Ok, y Didac, a ti te veo el lunes, me parece, ¿verdad? Qué guay. Yo llego a la, a la una de la tarde, al Prat. Así que espero estar ahí en, el, en el, la facultad sobre las dos. Ok. Perfecto. El, la, el documental se proyecta a las seis, de todas formas. En la facultad de biología en el diagonal. ¿Es el diagonal o la diagonal? Que me lío. La diagonal. La diagonal, vale, ok. Pero no deis envidia <risa> que yo no puedo ir para allá. Ya, ya, es una pena. Bueno, venga, gracias a todo el mundo. Gracias por venir. Fantástico, Dirac. Gracias por venir. Gracias por hacer preguntas interesantes y nos vemos pronto. Abrazos eh, a todos. Chao. Hasta luego. Chao.